Hola mis guachos locos, aquí Giro, y hoy les traigo la tan esperada parte 6 d ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un muchija? Espero que la disfruten, y si es así denle like dedito arriba, compártanlo para que más gente vea el video, suscríbanse si aún no lo han hecho ya que así me motivo para subir más contenido, y denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video además de visitar mi canal, ahí verán todos los vídeos que he subido, además de otras series, y les recuerdo que me sigan en Instagram, así podemos hablar, me comentan qué tal los vídeos y toda la cosa, y también quiero mandar saludos a... Y a Donis Polanco Rosa, y a mi compa Ox, que es con el sub que más hablo, y decirles que gracias a todos ustedes, esta experiencia de subir vídeos está buenísima, me la estoy pasando increíble, por eso, muchas gracias, y ya sin más agradecimientos, mejor comenzamos donde nos quedamos.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 ni creas que me dejaré ganar, porque esa vez, yo ganaré Pero después de que los combates terminaran, darían un mes de plazo para las finales de los exámenes Chunin Por lo que Naruto y Sasuke seguirían con su entrenamiento Pero uno de esos días, mientras paseaban, Naruto choca con un anciano de cabello blanco Al cual Naruto no le prestó mucho atención, pero el viejo los detiene, y le pregunta a Naruto Oye tú, ¿eres Naruto Usumaki? A lo que Naruto dice pues sí, antes mi nombre era Naruto Usumaki. A lo que el hombre dice, lo sabía, pero, ¿por qué dijiste que era? A lo que Naruto dice, porque ahora mi nombre es Naruto Usumaki Uchiha, pero ¿quién eres tú? A lo que el hombre dice, no te sorprendas al saber mi nombre, yo soy Jiraiya, el sabio de la montaña del sapo, y uno de los legendarios Sannin. A lo que Naruto se pone en guardia y dice, ¿eres amigo de Orochimaru? A lo que Jiraiya dice, no no no, aunque sea un Sanin, no significa que sea amigo de ese traído, pero veo que lo conoces. A lo que Naruto dice, lo conocimos durante los exámenes Chunin, y Kurama me advirtió que era un sujeto peligroso. Pero en ese momento Kurama le dice a Naruto, oye Naruto, no te preocupes, él es Jiraiya, él fue maestro de tu padre, el cuarto. A lo que Naruto pregunta. ¿A qué te refieres con que mi padre es el cuarto? A lo que Kurama dice. Así es, él fue quien me selló en ti, el odioso shinobi que nuevamente me privó de mi libertad. A lo que Naruto dice. Ya veo, así que realmente era mi padre, vi unas fotos suyas con el sensei, y aunque nunca me dijeron que era mi padre, es el único shinobi que conozco que se parece a mí, así que sí era mi padre. Entonces Naruto le dice a Jiraiya. ¿Así que fuiste maestro de mi padre? A lo que Jiraiya dice. Así es, pero, ¿quién te lo dijo? A lo que Naruto dice. Fue Kurama, lo acaba de hacer, además de que Fugaku-sensei me mostró unas fotos suyas con el cuarto, y como es el único shinobi que se parece a mí, pensé que era posible. A lo que Jiraiya dice. Así que fuiste discípulo de Fugaku, ya veo. Pues sí, fui maestro de tu padre, el cuarto Hokage, y por si no lo sabes, su nombre era Minato Namikaze, el destello amarillo de la hoja. A lo que Naruto dice, ¿con qué el destello amarillo? Hace poco alguien me llamó de la misma forma debido a mi velocidad. A lo que Jiraiya pregunta, espera un poco, acabo de percatarme de un detalle, ¿dijiste Naruto Uzumaki Uchiha? ¿Por qué Uchiha? Por lo que Naruto activa su Sharingan y dice... Porque soy un Uchiha, hace tiempo desperté el Sharingan, y Fugaku-sensei me enseñó a usarlo como se debe. A lo que Didier Ya dice. Eso es imposible, ni Minato ni Kusina eran Uchiha's, ¿cómo es posible que tú lo seas? A lo que Naruto dice. Tal vez un antepasado de mi padre lo era, ya que escuché que mi madre no nació en la aldea, es muy probable que lo heredara de mi padre, ya que tanto él como el clan Uchiha son de la aldea. A lo que Didier Ya dice. Es muy probable, oye chico, si sobreviviste a Orochimaru, significa que eres muy fuerte, me gustaría ver lo que tanto Sasuke y tú pueden hacer. A lo que Naruto dice, claro, pero que quede claro, no sobrevivimos a Orochimaru, yo mismo lo maté. Y al oír esto, Jiraiya queda completamente boquiabierto, pero al darse cuenta, Naruto y Sasuke ya se dirigían al campo de entrenamiento, y al llegar Jiraiya dice... Muy bien, en este momento me atacarán con todo, vengan a atacar con la intención de matarme. A lo que Naruto pregunta. ¿Estás completamente seguro? Porque según el sensei y lo que he visto, no es muy común que alguien se salve de mi amaterasu. A lo que Jiraiya pregunta. ¿Cómo que amaterasu? ¿Acaso ya tienes el manje Sharingan? A lo que Naruto dice. Así es, lo desperté la noche de la masacre. A lo que Jiraiya dice. Pues entonces no deberías usarlo demasiado, ya que me enteré que si se usa demasiado, el portador terminará completamente ciego. A lo que Naruto dice. Eso lo sé, pero eso ya no me ocurrirá a mí, a que el sensei al morir me heredó sus ojos, y gracias a eso, poseo el Mangekyu Sharingan Eterno, aquel que solo Madara Uchiha logró despertar. A lo que Jiraiya dice. Vaya, eso sí que es sorprendente, a tan corta edad ya posees uno de los doujutsus más poderosos, y tú Sasuke, ¿ya posees el Sharingan? A lo que Sasuke dice. No me subestimes anciano, lo desperté hace mucho, y gracias a la ayuda de Naruto, lo he logrado dominar. A lo que Jirai ya dice. Pues entonces pueden venir con sus mejores ojos, pero Naruto, tú no uses los Jutsus de tu y Sharingan, porque los conozco, y sé muy bien que son realmente peligrosos, y para un combate de práctica son demasiado. Por lo que Naruto y Sasuke se lanzan contra Jiraiya, quien comienza a evadirlos, pero Naruto logra colocar su marca en la espalda de Jiraiya, por lo que al ver esto, ambos se detienen, y Jiraiya dice... Si eso fue todo, estoy decepcionado, pensé que serían mejores. Pero se percata que Naruto ya no estaba, y al darse la vuelta, Naruto estaba ahí, y coloca dos marcas más, por lo que al hacerlo, se apresura en ir con Sasuke, y este le pregunta. ¿Ya está todo listo Naruto? A lo que Naruto dice. Claro que sí, Demuéstrale el poder de los Uchiha. A lo que Sasuke dice. Por supuesto, ese viejo sabrá de lo que somos capaces por lo que comienza a hacer las posiciones de mano para el jutsu gran bola de fuego, por lo que Jiraiya al ver esto, se apresura a hacer lo mismo, pero de en cuanto Sasuke termina la secuencia, Naruto lo toca en la espalda, por lo que Sasuke desaparece, por lo que al ver esto, Jiraiya queda completamente desconcertado, pero un segundo después, es golpeado por la espalda con el jutsu, pero al darse la vuelta Sasuke no estaba, por lo que se voltea a ver a Naruto, y Sasuke le dice, fue perfecto. A lo que Naruto dice, así es, pero será mejor que nos pongamos serios por lo que este hace 20 clones, los cuales comienzan a correr alrededor de Jiraiya, y cada uno iba poniéndole una marca de Jiraijin, por lo que en el momento en el que le habían puesto las suficientes, Jiraiya comenzaría a recibir una gran cantidad de ataques, y desde todas las direcciones, lo cual lo confundiría, pero recordaría un entrenamiento que tuvo con Minato, y se daría cuenta del Jutsu que usaba Naruto, por lo que Naruto al ver que la mirada de Jiraiya había cambiado, hace que todos los clones comiencen a aparecer y a desaparecer con el Jiraisin, mientras lo hacían, marcaban el suelo y todo lo que podían. Por lo que Jiraiya se harta, y hace el Jutsu, aguja Jizo, por lo que destruye a todos los clones, pero Naruto y Sasuke lograrían evadirlo, y Jiraiya dice... Es una sorpresa que sepas usar tanto el Hiraishin como el Jutsu clones de sombras de una manera tan perfecta, junto con tu Mangekyu Sharingan, estoy seguro de que no serás un oponente fácil para nadie. Ahora entiendo el por qué pudiste matar a Orochimaru, esos Jutsus y esos ojos, hacen la mejor de las combinaciones. Pero ya los conozco todos, ya no me podrás sorprender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 Bueno guachos, eso ha sido todo de este vídeo, denle al like dedito arriba si les gustó, compartan para que más gente vea los vídeos, suscríbanse para más contenido, y activen la campanita para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y decirles que esta teoría tendrá segunda temporada, eso ya lo tengo decidido, y no se esperarán cómo será, espero que les guste, y además de decirles que me sigan en Instagram, para que formemos una comunidad, nos tengamos más más confianza, más cercanía, y nos conozcamos más. Y bueno, sin más que decir, me despido, chao guachos.